Tiene que ser falso Y apuesto que todo lo demás también lo es ¡Eso no es cierto! ¿Qué hay de esta foto con el chupacabra? ¿O este arcón del tesoro? ¿Este fantasma? ¡Porque sí! Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse A vivir así, yo te aprendí, Hakuna batata, Hakuna batata, Simón, y puma, Hakuna, Hakuna batata. batata, sin preocuparte. Lo que aprendí, cagacuna matata, si y el ¡Lo tengo! ¡Pumba! ¡Estamos en una caja! ¡Esa es una forma de decirlo, Timón! Otra forma sería que estamos envasados en un receptáculo construido con tablillas semejantes. Bueno, pero no moriremos de hambre. Oigan, ¿les molestaría apagar esa luz? Estoy tratando de dormir un poco. ¡El caracol habla!